Esta es Rogelia. Rogelia está revisando su correo electrónico y ve que tiene uno nuevo de su banco Uniriojo Bank. Al abrirlo, le informan de que recibe una oferta para un viaje. Muy contenta con su viaje, en el correo le piden las credenciales de su banco. Rogelia las introduce, pero acaba de cometer un grave error. Lo que ha ocurrido aquí es un caso de phishing. El phishing es una técnica usada por ciberdelincuentes para obtener información personal y bancaria de los usuarios suplantando a una entidad legítima, como puede ser un banco, una red social, una entidad pública... Estos son algunos de los trucos para evitar que te ocurra a ti sospechas y errores gramaticales en el texto o si te obliga a tomar una decisión en un tiempo limitado. Si recibes la comunicación desde un tipo Gmail o Hotmail, no es buena señal. Si el comunicado va dirigido a estimado cliente o querido amigo, debes ponerte alerta. ¿Qué debes hacer si detectas un caso de phishing? No contestar en ningún caso a estos correos. No acceder a los enlaces facilitados y, lo más importante, eliminarlo.